Hola amigos de K en Acción, les saluda Sara Y aquí les traemos un nuevo video De K en Acción En esta galería llamada Panamá, Corea Patrimonio Cultural Pudimos apreciar diferentes fotografías De fotógrafos panameños Y fotógrafos de Corea que fue realizado gracias al Ministerio de Cultura y la Embajada de Corea en Panamá. Estuvo durante la semana del 1 al 9 de septiembre y fue completamente gratis el acceso a todos los visitantes, tanto turistas como panameños que estuvieran interesados en ingresar a esta galería. y En verdad fue una experiencia muy bonita. Pudimos ver hermosas fotografías tanto de la cultura panameña como de la cultura coreana que pudimos apreciar todos los panameños y visitantes que estuvimos por la galería Juan Manuel Cedeño. En verdad fue una experiencia muy hermosa y esperamos que se puedan repetir estas experiencias nuevamente. En conmemoración de los 60 años de las relaciones diplomáticas de Panamá y Corea se pudo apreciar esta exposición y queremos compartir con ustedes las tomas de los lugares que pudimos ver y, de, y principalmente de las fotografías que se pudieron apreciar. Así que por aquí le vamos a estar también compartiendo un link sobre la información de las fotografías que van a estar viendo en nuestro video para que tengan más información sobre la cultura panameña y la cultura y los lugares de Corea que pudimos ver en esta exposición. We'll uh -huh. Son 40 imágenes de Panamá y de Corea en donde artistas del lente como Luis Iglesias, Bernie Garrido y Roberto Saavedra, entre otros, tuvieron la oportunidad de capturar la belleza y momentos dentro de los festivales y celebraciones panameños como el Festival Nacional de la Pollera, la Junta de Embarre, técnicas como la del Mundillo, la confección de la mola, la preparación de bebidas y alimentos de nuestros pueblos originarios. Este regalo visual fortalece las relaciones bilaterales a través del compartir de su identidad y los visitantes pudieron también apreciar fotos del palacio Gyeongbuk-gun, templos como yonghyun sa instrumentos como el Gun, el Pulmu-nori, arte escénico y la tradicional danza real chojun entre otras escenas que maravillarán al público, y las cuales fueron captadas por la Organización de Turismo de la República de Corea del Sur. Si te gustó este video, dale like, suscríbete y compártelo para que más personas puedan saber todo lo que acontece sobre la cultura coreana en Panamá y el mundo. Nos vemos, Añón!